La inmunidad son las condiciones de vida. Tú ahora vas a un clínico de un hospital especialista en inmunidad y te dice, tú estás, estás volado. Pues así de sencillo iba ir, se lo decía ya pues posiblemente en el año 40 o en el año 50. La inmunidad... Responde según las condiciones de vida que necesita la célula eucariota. Y no responde según las células eucariotas se vaya haciendo tumor. O sea, que no es que sean eh, simplemente unas células. No, no. Es que si yo vivo en unas condiciones propias para hacer el tumor, mi inmunidad será deficiente. Porque nunca llega a limpiar lo que está produciendo. Pero si las condiciones de vida son correctas, el tumor irá descendiendo la célula eucariota, no se hará tanto tumor. Por lo tanto, dependerá las condiciones. Por lo tanto, de alguna manera se reía, con toda la razón de la superespecialidad que supone actualmente la inmunidad, para no entender nada. Solamente si es cierto, eso hay que reconocerlo, para poder hacer productos de farmacia inmunomoduladores, eso sí es cierto por ejemplo el éxito en la inmunosupresión de ciertos procesos reumáticos difícilmente a veces se paran si no con ciertos inmunosupresores pero aparte de esto, para unos productos determinados, muy poca utilidad tendría la superespecialidad muy poca muy poca porque si no es para farmacia no se conceptúa como estamos hablando. Si no es para hacer un producto que mata a la célula, la inmunidad no, no se explica más. No, no tiene más interés. Bien, ¿cuáles serían las condiciones que eh, hacen posible que una célula eucariota entre en un proceso tumoral? Pues serían condiciones físicas Condiciones químicas Condiciones eh, psí psíquicas Condiciones eh, emocionales Condiciones quirúrgicas Y no sé si me olviden más Condiciones físicas pues eh, serían todas las mamografías, toda la eh, radiología, que serían energía eh, ionizante alfa y beta. La que hacía tumores cuando en los años 20 los radiólogos empiezan a tener tumores porque era una energía que no sabían cómo funcionaba y empiezan a hacer tumores por la utilización de la radiología, años 20. 1870 se descubre que hay, una, que hay una energía radiactiva. Y luego se dice, hay, en el uranio o en el, o en el radio, pues le pusieron el nombre a esa energía alfa y beta, que era que le daba un susto a la célula enorme, y concretamente a su cromosoma enorme. La hacía vibrar, por eso se dice te la ionizarte. Eh, energía gamma toda la energía negra y blanca que estamos viviendo, electrodomésticos y todas las tablets todas las wifi y todas las las que son gamma es importante saber que eh, la medicina ha reconocido que todas las radiografías que nos hacían en los años 70 y 80 para las desviaciones de escena, las teleradiografías seguramente si hemos, tenido, hemos sido hijos o hijas de ese tiempo con nuestras desviaciones nos hacían aquella radiografía pues se vio que toda la población que había sido expuesta por pues mayor incidencia de tumores años después esto es muy común, ¿eh? dentro de la medicina se hacen unas cosas y luego eh, pasan otras. Químicas. Las químicas tenemos pues, todos los derivados del, eh, del petróleo, hidrocarburos. Todo el derivado del cloro, las eh, dioxinas. Todo el derivado de los metales pesados. Y todos los derivados de, o todos los insecticidas... Petróleo sería plástico también. Y todo lo derivado en de la cadena alimentaria, no solamente en los alimentos, sino en el agua, en la tierra y en el aire. ¿Eh? Que estén todos estos elementos. Y no olvidemos la química de la farmacia. ¿Eh? El tamoxifeno generador de tumor, eh, quimio, generadora de tumor. Este, eh, anticonceptivos, generadores de tumor ciertos inmunosupresores cuando tenemos un dolor de esos inmensos de reumático que no se pasa con nada pues se dan los inmunosupresores para que no tengan la inflamación algunos, para el Parkinson que se está utilizando mucho también puede producir tumores ciertas insulinas también que se han tenido que retirar pueden producir, generar tumores Como dijimos en su momento, los tampones en la mujer, químicos, que luego se ha visto que metales pesados, insecticidas, bueno, químicos, me refiero que había una parte que era sintética y otra parte que podía ser algodón, pues allí se vio pues, que había muchos elementos tóxicos. cierto cuando hablamos de, hablan del tumor y el papiloma en ningún tratado he visto si es lo de las relaciones eh, promiscuas, que si blancos y negros, que si no sé qué, pero no he visto ninguno el tema de los tampones, que dije si no, no los tampones, se ha visto que la, la toxicidad es esta que puede generar a nivel de cuello de matriz o a nivel de eh, matriz puede producir eh, en ciertos problemas ¿eh? tumorales psíquicas hay una cierta relación entre personas con síndrome de Down y mayor incidencia de algunos tumores no sé qué emocionales aquí tenemos toda ya hipócrates cuando nos habla de los humores los humores negros referidos a tumores de biliares o a tumores de, de, de, de hígado tenemos a Walter Reich y tenemos a Hammer, cuando nos indican que todo conflicto todo conflicto puede ser una causa de un proceso de cambio en la mitosis celular ¿Eh? Pero no solamente en el desencadenamiento, sino también en el empeoramiento, como también puede ser en la mejora o en la regresión, o en el que vivo toda una vida con, con un tumor, con mi tumor, eh, todo proceso que supone un estrés, eh, un, un, un shock, eh, puede desencadenar puede activar y puede regresar y puede resolver evidentemente, evidentemente y a nivel quirúrgico las situaciones que más se han se han referido como, como cáncer quirúrgico, trasplantes de corazón trasplantes eh, cuando se hacía el, el, el corazón de cerdo años después se veían tumores a nivel, a nivel cardíaco y cuando se eh, cortaba el estómago tras una úlcera intratable. En el muñón, al de años, aparecían con mayor frecuencia tumores de estómago que en las personas que no eran amputadas eh, pues dos terceras partes de su estómago decimos posiblemente que igual ha sido la causa, la observación, porque a veces la medicina no calla, o sea, no eh, calla en silencio sus propios errores, a veces ni los publica. Es que se dieron cuenta de que no era camino eh, a amputar eh, dos terceras partes del estómago, porque luego nos creaba un tumor hace unos años. había ciertas observaciones de que estirpaciones de matriz, como se han hecho fácilmente en mujer, podrían abrir una vía ascendente a nivel de tumores de pecho. Pero... allí está la observación. ¿Estas condiciones qué hacen? Pues estas condiciones lo que hacen es acelerar la reproducción celular. Por lo tanto, como decía Hipócrates, eh, lo que previene también me puede curar. O sea, si yo no estoy expuesta a ciertas condiciones, me puede desacelerar la reproducción celular. Si yo continúo en estas condiciones, por mucho que mate con quimio o radio o cirugía esa parte, las condiciones están continuando. Por lo tanto, se volverá a dar un segundo tumor o un tumor que paralelamente al primero salga en otra parte del cuerpo. Por lo tanto, las condiciones, si yo las cambio, lo que me ayuda a prevenir, que es muy curioso esto en la medicina, la medicina afecta en estos momentos que hay unas condiciones preventivas, pero no, acerca, no afecta el segundo postulado de Hipócrates, que lo que te ayuda a prevenir, te ayuda a curar. No lo afecta. Por lo tanto, te meten en el hospital y te dice. Cambio de vida, no hace falta que cambie de vida, tú sigue lo mismo. Es curioso que amputa la medicina un conocimiento antiguo, porque eso, el cuerpo hipocrático son 6.000 años, eh, 4.000 antes de la época moderna y 2.000 son 6.000 años de conocimiento. No, no, la medicina actualmente te la amputa como muchas cosas del de conocimiento antiguo. Te lo amputa, te quita el segundo postulado te dice, no, no, medidas preventivas. Pero, y esto los grandes tratados y revistas de oncología. Pero luego, cuando vas al tratamiento, no te dicen nada de esto. Para que una radio, una cirugía, una quimio sea más efectiva y menos cantidad, y más sensibilidad y menos resistencia, cambie usted unas cuantas condiciones. Como máximo te dicen... Mmm... Deje de fumar eh, a lo largo de estas sesiones de, de radioterapia. Deje de fumar. Deje de fumar. A algunos lugares. Además dice no no no la vida la vida nos va. ¿Eh? A pesar que somos conscientes de que hay cantidad de gente que está luchando porque estos principios entren en el hospital, ¿eh? A ver, hay gente que está luchando muchísimo, pero en el día a día Todavía no ha habido cambios que hagan posible integrar ese, la visión sistémica. ¿eh? Evidentemente, todas estas condiciones no solamente actúan a nivel de la mitosis, actúan en una mayor efectividad de mifagocitosis, ¿eh? O sea, cuanto más exposición tenga a alfa y beta, más se va paralizando mi eh, capacidad fagocítica. Cuanto más insecticidas tenga, o dioxinas o metales pesados, más va paralizando mi sistema. ¿Por qué? Porque ha de eliminar las células que se están haciendo y además tengo que eliminar toda la mierda medioambiental que me está entrando. entonces se puede llegar a una parálisis absoluta de tal manera que el tumor como a caballo se extienda se extienda y se extienda porque no tiene sistema que le puede regular este sería el primer nivel de la escalera hipocrática a nivel de tratamiento este es un, este es un principio se llama la escalera bueno, lo hemos denominado escalera hipocrática que significa que un tratamiento para llegar al más duro, al más caro y a, al que tiene más efectos adversos, primero pasarás por tres niveles que son mucho más económicos, menos efectos adversos, menos duro y mucho más asequible económico. Esta sería la escalera, por lo tanto estaría representado por uno, dos, tres y el nivel 4 el nivel 1 es la higiene lo que hemos hablado en qué condiciones vivo que dentro de lo que sabemos puede activar mi célula eucariota y hacer muchas más esto es el reconocimiento de las condiciones y poder cambiar esas condiciones las que puedas, las que puedas. Pero claro, previamente, como decía Hipócrates, pero previamente, eso son unas medidas de cambio, pero primero tienes que tomar conciencia de si ese proceso, actividad moral, mmm, ¿cómo ha podido hacerse? Entonces, esa pregunta es: el por qué, el cómo, y el para qué estas son las tres preguntas que a nosotros cuando estamos con un tumor nos hace consciente de cómo hemos vivido en qué situación se manifiesta y qué sentido tiene esa, ese tumor eso es lo que nos da conciencia para decir pues entonces me reviso el primer paso de la higiene que es la higiene y ¿Cómo vivo? Con mi tumor, ¿qué cambios necesito hacer en esta vida para que, en lugar de crecer, pare su actividad y conviva conmigo? ¿Eh? Si este proceso no se inicia, no quiere decir que plantearlo encontremos, las respuestas, es un proceso muy dinámico a veces, ¿cómo? si, sí. en el momento que me separé, o en el momento que tuve el disgusto aquel del despido se me eclosiona eh, se me aparece el tumor, ¿cómo? vale, pero, ¿y por qué? ¿qué cosas han sucedido durante tiempo? o ¿qué sentido tiene? eso puede ser un proceso de mucha mayor elaboración ¿no? pero aquí es donde empieza una conciencia, por lo tanto una conciencia con información empieza a hacer una persona que vive el tumor, lo que se dice, somos paciente y empezamos a tomar conciencia, por lo tanto no me cree la primera eh, cosa que me digan en internet o lo primero que lea, porque voy haciendo un proceso de conciencia, y voy descubriendo las cosas. Entonces no seré un papanato que dice: aquel personaje ha dicho aquello, aquel personaje ha dicho aquello, y voy a hacer aquello, y aquello, y aquello. Porque bueno, tienes que hacer eso. Como decía muy bien Javier en Madrid: tengo que hacer lo que realmente mi vida me dice que tengo que hacer y que tengo que cambiar. Porque a mí me dicen que me agarre un árbol, y yo no estoy en un proceso de agarrar un árbol, estoy en un proceso de otra cosa. Ahí empieza la conciencia. Y evidentemente la información, la información hemos comentado, lo que se sabe en estos momentos, que son condiciones que hacen activar el tumor. Pues oye, se puede ir repasando, y esto sería ordenar los cambios para que el tumor se regule sería el primer escalón, que sería la higiene, que sería la higiene. Con la higiene, si necesito un quimio en un momento determinado, una radio, una, un, un autotrasplante o una cirugía, pues puede ser que mi eh, respuesta sea mejor, incluso que pueda reducirse en el momento que llego a la cirugía. No hemos comentado las grandes dudas que presenta como acto quirúrgico la biopsia. ¿eh? O sea, condiciones, que es ir a buscar, es un, hacer una herida en profundidad, no sacar unas células, sino ir a buscar tejido en profundidad, es una herida. Mucho cuidado con las biopsias que no sirvan para nada. Una biopsia te tiene que dar una información clave, pero para tener un seguimiento de, eh, y tenerlo anotado ahí no sirve para nada sino para darte una información clave para darte una información realmente importante porque es una herida abierta que si sí, está la célula eucariota se está reproduciendo tú abres una herida ahí ¿Eh? por lo tanto, cuidado la prueba de que, de que... De que, hay, de, que hay, de que no es una tontería por mucho que la ginecóloga o, o, o la comadrona te diga hay personas que se les ha hecho sin pedirles permiso cuando se, se hace el papanicolau que es coger las células en superficie se les ha pinchado y han, han entrado en amenorrea durante tres o cuatro meses o sea, han dejado de tener la menstruación durante tres o cuatro meses no es pinchar, es una herida que se hace en profundidad una biopsia por lo tanto, oiga ¿es necesaria? ¿le da más información? Eh, ¿no le da más información? pues oigo pues no firmo que no me hagan la biopsia ¿Eh? tener criterio poder tener criterio por eso que a veces también es muy interesante cuando estamos en estas situaciones que nos acompañen en las visitas ¿Eh? por una o dos personas porque suficiente tengo yo para ir y para aguantarme ¿no? que puedan venir una o dos personas para que puedan hacer un poquito de, bueno, a ver, yo he entendido esto, oiga, interpelo porque no lo he comprendido bien es interesante ¿eh? y llegamos a una situación que es frecuente que eh, en esta gráfica que hemos comentado entro en crisis tumoral y eh, se hacen toda una serie de tratamientos y me dicen eh, usted a la vida normal eh, está curada eh, veremos a lo largo del tiempo según los controles entonces aquí nos aparece lo que se denomina los signos paraneoplásicos que nosotros le hemos dado otra interpretación los signos paraneoplásicos eh, están definidos como aquellos síntomas que dicen los libros ¿eh? que sobre, en un 20% 30% de las personas aparecen un hipotiroidismo un cansancio una eh, fiebre, una eh, falta de, de apetito, unas manifestaciones a nivel de piel, unas urticarias, unos enfemas, unas eh, bajadas en el número de matices, incluso anemias. Hay ¿eh? descritos pues igual hasta 30 o 40 manifestaciones. Y dicen que estas aparecen en un 20% o 30% de las personas. No es cierto si tenemos en cuenta que la mitosis se da en todas las personas que se dan dos células hijas más las eh, atípicas esto se da en todas las personas y en las personas que hemos manifestado un tumor esta persona va haciendo una mitosis de dos células hijas y según va cambiando su medio va haciendo más o menos células atípicas pero no dejamos de hacer células atípicas sin embargo, estos signos nos estarán diciendo en qué momento hacemos más células y en qué momento hacemos menos o sea, un, una anemia una falta de apetito una fiebre eh, una disminución de plaquetas o sea, cambios en la coagulación eh, un hipotiroidismo un gran cansancio no es algo que se tiene que reparar sino que nos está diciendo que nuestro tumor y nuestro organismo están en una relación de extensión o de manifestación de que aquí estoy eh, cambios en el dormir cambios en el estado de ánimo o sea, se manifiesta esta relación se manifiesta a niveles corporales a niveles espirituales y a niveles emocionales y no son cosas que haya que corregirlas. Pongo el ejemplo del hipointiroidismo que llama mucho la atención. Mucho. Eh, en un principio se pensaba que bajar el funcionamiento del tiroides solamente sucedía en mujeres que habían sido tratadas de, de tumores de mama. Posteriormente se ha visto que mm, hombres y mujeres eh, que han estado afectados de una actividad intensa de tumor, también hacen un hipotiro, un hipotiro, eh, pueden hacer, presentar un hipotiroidismo. ¿Qué significa un hipotiroidismo? O sea, el tiroides lo que hace es dar más velocidad o menos velocidad a nuestro sistema eh, metabólico. ¿Qué quiere decir? De hacer, deshacer células, de gastar más eh, nutrientes, menos nutrientes. El tumor le pide a nuestro tiroides le pide más velocidad que no está contento con la velocidad que está teniendo le pide más velocidad y el tiroides le dice no te doy alimento por lo tanto no te permito más velocidad por lo tanto te enfrío la calentura que tienes de reproducción y de extensión te la enfrío y entonces es una respuesta muy positiva ¿qué pasa? viene el endocrinólogo y te da la hormona tiroidea la hemos comido. ¿Eh? la anemia intentan dar hierro la hemos fastidiado la fiebre intentan dar antibiótico la hemos fastidiado cambios en el dormir vamos a dar antidepresivo o oh, hipnótico pum. cambios anímicos vamos a cambiar nos están diciendo, incluso figuraros, la limitación que tiene esta interpretación que os estoy haciendo porque una persona que, que tenía un tumor cerebral falleció hace unos seis años o siete, eh, estuvo viviendo por sus 13, 14 años con su tumor, y una vez viene a la, con la madre y me dice, claro, Javier, es que tú todo lo relacionas con con el tumor y le dije tienes toda la razón yo también le puedo equivocar en la interpretación pero lo que sí es cierto es que si respeto estas manifestaciones en lugar de suprimirlas al menos no meteremos la pata al menos que esta eh, valoración que hago de los signos puede tener su limitación correcto, pero lo que sí me ha enseñado es que son faros que tu tumor te están indicando de que necesita parar el sistema por lo tanto no suprimirlos pero no da toda la respuesta quiero decir que en la vida de una persona con un tumor cerebral de 12, 15 años puede tener una fiebre por, por, por otra historia que no sea por, por la relación tumor y inmunidad ¿de acuerdo? Pero lo que nos hace es ser un poquito más respetuosos, no con esta mentalidad supresiva. Es eso es lo que yo saqué la conclusión. La persona tenía toda la razón, es que tú lo relacionas con la actividad tumoral. Ah, pues tienes toda la razón, de verdad. Y entonces saqué esta conclusión, que lo que te ayuda es a aprender a que las cosas no hay que suprimirlas porque te parecen que no son eh, normales. ¿eh? Por lo tanto, en una anorexia y a veces la persona te dice, es que eh, me viene más gusto de carne, pues es interesante distinguir, oye, pues vamos a dar. O interesante poder decidir, espérate un poco, a ver cómo pasa el, el hambre, si realmente estás hablando tú o está hablando el tumor. ¿Eh? La anemia... Pues, lógicamente, si estamos viviendo con nuestro tumor, es lo que digo yo, nuestro tumor es nuestro hijo de por vida. Eh, cuando tenemos un hijo, al de nueve meses, ya está, aquí es de por vida. Por lo tanto, chupan dos. Y no es una cosa de barraca, lo que estoy explicando. Eh, es una cosa mmm, que no se puede demostrar, pero que es racional. la fiebre, lo que comentábamos, puede ser una oportunidad muy interesante todavía de limpieza, de que la fagocitosis funcione, vamos a ver habrá situaciones que igual no necesito sistemáticamente antibiótico otras ocasiones igual sí pero abrir este espacio decir, oye, vamos a ver ¿Eh? en esta fiebre pues oye, guardo reposo puede ser que me pida cosas calientes puede ser que me pida cosas frescas vamos a ver es una, es una eh, síntoma muy, muy, muy valorado a nivel de homeopatía si sí, eh, cuando vivimos con nuestro tumor eh, a veces con cierta frecuencia se dan cambios en nuestro ritmo de, de descanso nocturno ¿Eh? e incluso trabajando los sueños ...descubrimos que eh, a través del sueño y a través despierto, dormido... ...nos está diciendo la actividad del tumor hacia dónde va. ¿Eh? Esto es muy interesante también. Hay sueños que te nos pueden ir apuntando, leyendo... ...y puedes ver que los lugares, los mitos, eh, los espacios que aparecen... ...son simbolia, simbología pura de si el tumor está avanzando una relación armónica eh, con tumor. ¿eh? Esto hay, la famosa descripción de Jung, del niño que a de 8 años tiene una serie de sueños y hace un tumor de, y muere. O sea, tiene, los sueños tienen una eh, expresión muy, muy interesante. la posibilidad que los cambios anímicos nos puedan decir que es un momento de mayor cambio intenso a nivel de mis conflictos y de mis shocks a nivel de, eh, emocional. Puede ser que allí de reprendre todo el trabajo que estaba descansando y vuelva a reprender este trabajo. Toda esta información que estamos comentando es ocultada a la medicina básicamente se comentaba que en los adultos sobre un 40% y en los eh, y, eh, niños sobre un 80% las familias no, no transmiten al oncólogo no transmiten que están haciendo otras cosas que son complementarias hay una ocultación importante a nivel pediátrico parece ser que mayor, en datos estos norteamericanos del año 2003, pero en, en adultos, sobre un 40%, no decimos que en la visita, cuando estamos con el tumor y vamos al control y tal, no decimos que estamos haciendo otras cosas, porque no tenemos ganas de ver ciertas caras, no tenemos ganas de que nos hagan una nota, estos grupos de oncólogos funcionan, no por equipo, sino o por grupo, por lo tanto te pueden visitar seis o siete en un proceso de crisis, ¿no? O a lo largo de los meses. Entonces, rotula, este paciente es un poco incómodo. Para el que venga detrás, este paciente es un poco incómodo. Digo porque en Gerona completamente gente de enfermería nos ha comentado ¿no? No. que se rotula o que haya algún paciente que dice, explícame bien eh, los pros y contras de este tratamiento. Ah, pues el paciente dice, es que no entiendo los beneficios, por lo tanto es rotulado. ¿no? Entonces por motivos diferentes hay una ocultación y en, en pediatría mucho mayor la ocultación. Sin embargo, a la hora de los resultados, la oncología oficial atribuye la mejora de la esperanza de vida a su práctica eh, quirúrgica, eh, quimio, autotransplante y, y, y cirugía. Cuando eh, actualmente se sabe que, pues eso, que sobre un 60% de la población consulta cuando estamos con un tumor consultamos consultamos y si no tenemos dinero eh, pues posiblemente llegaríamos porque no tenemos dinero posiblemente a un 80% de la población porque nos gastamos una inmensidad de dinero eh, en, en la en la complementaria ¿eh? no solo en las consultas sino yo he visto proyectos de tratamiento Javier pues de mil y pico euros propuestas de tratamiento de mil y pico propuestas de productos pues igual de 300 o 400 euros al mes o sea y a veces me dicen que tiras eh, abajo porque hay mm, eh, hay unos unos gastos y hay mucha población que no, que no como máximo le pagará a un familiar una visita por los primeros productos pero luego no le puede pagar más Bueno, la quimioterapia vale ocho veces más así es que se está convirtiendo en un negocio estoy totalmente de acuerdo está, está ya sentado el negocio ¿eh? entre nosotros los um, eh, complementarios el negocio está ya muy bien puesto yo diría como tú dices está muy bien establecido Pero lo que comentas, las cosas hay que relativizarlas en relación a la quimio, evidentemente mucho más cara. Y ciertas cirugías mucho más cara, y autotransplante, evidentemente, sí, sí. El de la higiene, para ellos mmm, no sirve. O sea, únicamente funciona como medicamento lo que es el fármaco. Pero lo que es un sol, lo que es un aire, lo que es un cambio de relaciones, lo que es. para ellos, esto no, no, no es un medicamento medicamento es lo que cambia la naturaleza. Okay. Ellos piensan que ha de ser algo que es una intervención, que es algo ingerido, que es algo Ese conocimiento... Cuando, cuando sí aceptan que la principal mm, causa de la disminución de la mortalidad en estas décadas ha sido la mejora de la higiene, mm -hmm. pero luego no la usan. Así es, eso es. Ni la... Así es, ¿no? así, ni es, así es, así es. Así ¿Eh? es. Luego hay otra cosa muy interesante que has comentado. Es una, profesión, eh, es una profesión asesina. Me explico. Yo esto lo he vivido en mi propia carne, por lo tanto, como médico. Yo llego a sexto y veo la película de, de, de, de Berman, una de las últimas: el, el huevo de serpiente. Yo estaba en ese momento en un planteamiento ético de dejar el hospital porque ya había estado haciendo prácticas y y decidiendo si entraba en hospital o dejaba ya definitivamente. Y en ese momento veo la película, y es toda la colaboración que hace la medicina con todos los hor horrores humanos. Por lo tanto, cuidado con esta profesión, que tiene mucho en su interior de violencia, mucho. El reflejo que comentas, yo delante de una gran noticia abrazo al paciente o yo rechazo al paciente. Ahí hay una eh, clara que yo estoy viviendo violentamente que no tranquilamente y que no estoy viviendo para la mejora del paciente esto es una mentalidad asesina muy propia de nuestra profesión no digo únicamente médicos ¿eh? sino de la de ciencias de salud a acostumbrarte a que el otro esté mal y además a continuar que continúe mal cuidado con esa profesión porque estas esas profesiones han tenido unos niveles de colaboración con cosas horrorosas de la humanidad que no son excepcionales que son el día a día entonces cuidado ya no únicamente hablo de la soberbia ¿eh? sino de la sensación de que el otro muera aunque yo no haya o el otro cure aunque yo no pueda participar en su proceso de curación. O sea, cuando no separas esto, interiormente tú estás evolucionando un punto. Y además cuando, cuando te dedicas a esta profesión, en un momento determinado te encuentras con la muerte. Te encuentras con los deseos de matar al otro. Y es importante hacerlos consciente Porque si no eres consciente, tu actividad diaria se va inundando, pero si eres consciente y dices, hostia, me surgen partes oscuras que son violentar al otro, que el otro se sienta mal, que el otro esté enfermo. Pero si esto tomas conciencia, entonces tienes la posibilidad de decir, o sigo este camino, o con toda esta conciencia busco lazos donde yo estoy muy contento que oh, me digas esta esto, me digas aquello, mira, yo no he intervenido en tu proceso, pero me estás comunicando que, oh, qué bien. Porque eh, aparece en un momento determinado esta violencia interna, y si no lo haces consciente, puede contaminar ahí el hacer del día a día. Además, teniendo en cuenta que son trabajos eh, pesados, con poco descanso. Entonces, eh, es una profesión que en este aspecto. Mmm, debería, debería de, de, de plantearse estas cosas, mucho, mucho más de lo que se plantea. ¿eh? Mucho más. Cuando se hace un, un análisis del macrocosmos, o sea, estas condiciones medioambientales que hemos comentado como condiciones internas, lo que decimos conflictos como sobrecargas medioambientales, ¿eh? todo este macrocosmos, lo que es eh, aplicar a la persona en concreto, y yo siempre he encontrado ocasiones en que no se me, se me escapa se me escapa y teniendo el, el concepto, como hemos comentado a nivel físico, a nivel psíquico a nivel emocional a nivel quirúrgico a nivel químico teniendo este concepto de qué condiciones dejo de preocuparme para hacer el diagnóstico individual y vuelvo a empezar a encontrar todo el trabajo desde dentro y hasta afuera. Y a veces me he encontrado al año que la persona me dice eh, te he apuntado los sueños, hostia, pum, ahí está. He vivido una situación que no había detallado o no había dado importancia pero en este desarrollo personal que he ido haciendo me aparece a veces se da que se te va de las manos este concreción de las condiciones internas y externas. Pero si aplicas el mismo concepto que hemos comentado, la globalidad, y das ocasión a la persona que crezca en esa globalidad, podemos encontrar en momentos determinados pues que mmm, algo sucedió en un momento determinado que una vida anterior un karma una situación de personal determinada que surge en un momento y se hace consciente en un momento determinado puede ser puede aparecer ¿Eh? lo mismo puede dices hostia es que eso es vegetariana la persona cumple las condiciones bueno pues puedes llegar a, en un momento determinado a decir hostia es que una época determinada eh, comía de otra manera pues supongamos no en el momento puedes hacer el diagnóstico del macro y del microcosmos. Sí, sí, sí. Tú no puedes hacer un diagnóstico puntual hoy de ciertas cosas. Pero a lo largo de ese proceso, si la persona ha entendido bien la higiene, que es poner las cosas en las mejores condiciones, en el momento que se descubre un conflicto, o se descubre una pena, o se descubre una ausencia, o se descubre una... que has estado trabajando con insecticidas, y descubres eso, eso es todo un proceso que igual se da a los seis meses, a los doce, a los dieciocho o hemos muerto a los tres meses y no hemos podido hacer el proceso. O sea, es un proceso que mmm, es como dice Javier, pero es como dices tú también. ¿eh? Hay que ir eh, no con, con la idea de que inicialmente puedo captar todo. Sino van apareciendo, van apareciendo las cosas. Pero pueden ir apareciendo las cosas, pueden ir apareciendo, igual morimos antes de que aparezcan. Pero si la vida me va dando la posibilidad, yo puedo ir, ostras, pues mira, he descubierto esto, ostras, he descubierto aquello. O sea, lo que se hace es que mi participación, en lugar de pasivamente, como dicen, no, no, no hagas nada, fuera del artimio, esto, lo otro, directa participación, esto es muy importante. Muy importante, porque lo que puede surgir, irá surgiendo, irá surgiendo. Al de dos años, al de seis meses, al de el momento mismo, y eso lo haces teniendo en cuenta de que las cosas se tienen que trabajar a diferentes niveles, químicamente, emocionalmente, físicamente, como explicaremos en la segunda parte. Y luego a nivel de terapéutica, pues esto, pues oye, tales eh, eh, profesionales, tales eh, terapéuticas, mmm, ahí el pensamiento único es lo que decimos, estamos en contra del pensamiento único, pues ahora nosotros vamos a seguir tal escuela o tal. Oye, que cada uno haga lo que considere y, y lleve a cabo lo que considere, bien hecho está, bien, bien hecho. It's time for, time for two.